Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto. Verbos terminados en ir. Video número 29. Teñir. To die. Yo tenía, tú tenías, él, ella, usted, tenía. Nosotros, nosotras teníamos. Vosotros, vosotras teníais. Ellos, ellas, ustedes tenían. Ellos tenían camisetas y las vendían a muy buen precio. Vestir. To get dressed. Yo vestía. Tú vestías. Él, ella, usted, vestía. Nosotros, nosotras, vestíamos. Vosotros, vosotras, vestíais. Ellos, ellas, ustedes, vestían. Yo vestía a mis muñecas con vestidos muy bonitos. Vestirse. To get dressed. Yo me vestía... Tú te vestías, él, ella, usted se vestía, nosotros, nosotras nos vestíamos, vosotros, vosotras os vestíais, ellos, ellas, ustedes se vestían. El niño se vestía él mismo desde que tenía seis años. Bendecir, to bless. Yo bendecía, tú bendecías, él, ella, usted bendecía, nosotros, nosotras bendecíamos, vosotros, vosotras bendecíais, ellos, ellas, ustedes bendecían. Nosotros bendecíamos la cosecha cada año. Impedir To impede. Yo impedía, tú impedías, él, ella, usted impedía, nosotros, nosotras impedíamos, vosotros, vosotras impedíais, ellos, ellas, ustedes impedían. La maestra siempre impedía que las niñas pelearan. Maldecir. Tu curse. Yo maldecía. Tú maldecías. Él, ella, usted maldecía. Nosotros, nosotras maldecíamos. Vosotros, vosotras maldecíais. Ellos, ellas, ustedes maldecían. Yo siempre bendecía a todo el mundo.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 Nosotros, nosotras perseguíamos. Vosotros, vosotras perseguíais. Ellos, ellas, ustedes perseguían. Yo soñé que una calabaza me perseguía por todas partes. Decir. To say or to tell. Yo decía, tú decías... Él, ella, usted decía, nosotros, nosotras decíamos, vosotros, vosotras decíais, ellos, ellas, ustedes decían. Tú nunca decías la verdad. Siempre decías mentiras. Gemir, to groan or to moan. Yo gemía... Tú gemías, él, ella, usted gemía. Nosotros, nosotras gemíamos. Vosotros, vosotras gemíais. Ellos, ellas, ustedes gemían. Mi perro gemía mucho cuando se quedaba solo. Derretir. To melt. Yo derretía. Tú derretías, él, ella, usted derretía, nosotros, nosotras derretíamos, vosotros, vosotras derretíais, ellos, ellas, ustedes derretían. Antonio derretía la cera para hacer velas de varios colores. EXPEDIR To expedite. Yo expedía, tú expedías, él, ella, usted expedía, nosotros o nosotras expedíamos, vosotros, vosotras expedíais, ellos, ellas, ustedes expedían. Solo el notario expedía los certificados de nacimiento. predecir, to predict, yo predecía, tú predecías, él, ella, usted predecía, nosotros, nosotras predecíamos, vosotros, vosotras predecíais, ellos, ellas, ustedes predecían. La vidente siempre predecía cosas buenas y malas que nunca se cumplían. Círculo de verbos número 29 imperfectos de los verbos terminados en ir. En este video estudiamos los verbos teñir, vestir, bendecir, impedir, maldecir, conseguir, perseguir, decir, gemir, Derretir, expedir y predecir. Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbos número 29 con las raíces de estos 12 verbos para conjugarlos con todos los pronombres personales en el tiempo imperfecto del modo indicativo.